Siempre a la he derecha. Otro render, Sí, él está buscando una gatita para Estamos en la vereda Los Planos, Los Llanos, dejamos de llegar a donde los raelianos. cuadro el carro por aquí. Sí, sí, sí, porque pronto llega alguien llega, weón. Bueno, tienen billar. Aquí es el parche de los raelianos, vamos a ver y a escuchar, vamos a ver, eso este es el combo de Camecho. Cuando Jesús se va a decir, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu de la Verdad, un Consolador, también se encuentra en San Juan, ese Consolador es Israel, porque él viene y dice, yo ya me encontré con Jesús, soy hermano de Jesús, tengo la misma sangre, o sea, si da testimonio de su padre, es porque este es el hermano biológico de Jesús uh -huh. y es el verdadero profeta que viene a dar la verdadera revelación a, a develar de una vez el Apocalipsis a partir de 1945 es donde, donde engendran una mujer y en el 46 nace Rael De hacernos caso a nosotros estamos grabando estamos en Lake Camp y estamos como en el centro de operaciones de conferencias de los raelianos y por aquí están nuestros amigos reales pues oscar y la señora de oscar los otros dos chicos se van a convertir pronto esperemos <risa> Nuestro cuerpo, a estar más conscientes, para que nuestras células que componen este pequeño lugar, este pequeño infinito, estén aún más conscientes, que se den cuenta que al fin se han ocupado de ellas. Nosotros, cómo estas empiezan a moverse Estamos en el lobby puerto de Los Raelianos, este es el lobby puerto. se supone que ahí van a aterrizar una nave, bueno está hecho para conferencias también y para otras cosas porque necesitan el espacio, el cielo abierto sin vuelo de helicópteros ni aviones para poder que, que vengan los, los, ya me olvido, yo busco y verá. Los... Elohim, Elo, los Elohim, que fueron la raza que nos creó eh, genéticamente. Entonces, no, estamos en un día místico, un día escéptico, un día de otra lectura de la Biblia y la religiosidad. Yo soy Juan David Escobar y esto es el Oriente Antioqueño. Y los pajaritos suenan. Y yo todavía no me he convertido a ninguna religión y estoy mareando.